¿Recuerdas que vimos por qué se genera el día y la noche? La Tierra realiza dos movimientos, rotación y traslación. El movimiento de rotación de la Tierra dura 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, pero se redondea a 24 horas. Este movimiento de la Tierra es el que hace alrededor de su propio eje. El movimiento de rotación de la tierra es el responsable del día y de la noche. Recuerda que de un lado de la tierra está iluminado y del otro está oscuro y siempre hay una zona de penumbra en la que de un lado amanece y del otro lado anochece. Recuerda como lo vimos en el salón, el reloj está conformado por 12 horas porque da dos vueltas completas, formando así las 24 horas que tiene un día. Un reloj avanza de izquierda a derecha. Hay dos manecillas principales en el reloj. El minutero, que es la manecilla grande, que nos marca los minutos, y el horario, que es la manecilla pequeña, y es la que nos marca las horas. Juntando estas dos manecillas... Podemos saber la hora y el tiempo transcurrido. Algunos relojes también tienen segundero. Para poder leer un reloj análogo, tienes que recordar que avanza de 5 en 5 minutos. Observe a la imagen. Si te das cuenta, en donde está el 12 marca 60, pero también podría marcar 00, cero, cero, que es cuando la hora es en punto. Y va avanzando, si te das cuenta en el dibujo, de 5 en 5. ¿Lo ves? En este caso, el horario que nos marca serían las 5 con 45 minutos. Perfecto. Ahora te toca a ti marcar la hora. Por ejemplo, si en el reloj tuviéramos 3, 25, siempre tengo que poner el horario primero. Así que apunto a las 3. Y para marcar 25, recuerda que empezamos siempre en el 12, que me indica que han pasado 0 minutos. Recuerda que avanzamos de 5 en 5. Quiere decir 5, 10, 15, 20, 25. Por lo tanto, la manecilla del minutero debe ir apuntando hacia el 5. 3, 25. Hagámoslo ahora con el siguiente reloj. Si la hora a marcar fueran 8, 45. Recuerda que siempre marcamos primero la hora. 8. Y volvemos a contar. El 12 me indica 0. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Por lo tanto, el minutero tiene que ir apuntando hacia las 9. 8.45. ¿Lo lograste? Bien.